La Sala de Servicio de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte aplazó el conocimiento de medida cautelar en contra del nombrado Víctor Emanuel Duarte España, alias Bebo, acusado de secarle la vida al joven Javi Junior Prado en un hecho ocurrido la noche del pasado domingo 13 de diciembre del año 2020, en la calle 5 del sector Hermanas Mirabal, en San Francisco de Macorís. De acuerdo a lo expresado por las autoridades, el trágico suceso estuvo motivado por una supuesta deuda. Mientras era conducido al Palacio de Justicia, Duarte Faña negó las acusaciones en su contra. Sobre algo que te han acusado, ¿qué tú tienes que decir? Inocente, soy. Inocente. ¿Y por qué te acusan a ti entonces? El más entendimiento. Tú has tenido problemas en otras ocasiones, bro. Claro, claro. claro. claro. Entonces no fuiste tu grita y tiro a esa persona. No, no. no. ¿No? En tanto, la madre del joven ultimado pidió a las autoridades sobre el imputado recaiga todo el peso de la ley. ¿Dónde es su hijo? Ahora, el sábado, hace tres meses. ¿Dónde ocurrió eso? Eh, en las cinco. ¿Es el más culpable aparte de él? No sé si es más culpable porque... ¿Cómo catalogó usted a su hijo? ¿Cómo era su hijo? Mi hijo era como un muchacho inocente, que lo que le gustaba era relajar. Relajando, y así uno decía: pues no relaje. ¿Qué edad tenía su hijo? 23 años. ¿Qué le pide usted a la autoridad? Que haga justicia. NTN, Arismendi la Antigua.